amigas, bienvenidos vengadores y vengadoras a Tociclin Channel tengo aquí unas cuantas cosas, yo estoy de vacaciones ¿eh? ojito, ¿eh? estoy de vacaciones así que hasta después de agosto pero claro, hay veces que, que uno uno no deja de estar atento a las cosas y veo mucha especulación veraniega últimamente esos pin... hijos de su puta madre ya me cagaron los huevos, me lleva la chingada. ¿A qué me refiero con especulación veraniega sobre qué es lo que va a comprar Xbox, qué es lo que no va a comprar Xbox? Bien, recordemos primero qué es lo que sí va a comprar Activicio. Está comprada. No habrá juegos para de Call of Duty para Sony. Sony está completamente hundida por ese preciso detalle. Porque la mayoría de las personas que quedan juegan mucho al Call of Duty. Entonces si es la única manera de jugar al Call of Duty va a ser eh, indiscutiblemente jugar en una Xbox. Se tendrán que trasladar, sabíais que HBO desaparece porque Warner y Discovery Plus se unen, se unen firmemente en un, en un bien común que es de enfrentarse de igual a igual contra Disney, parece que, que por ahí van los tiros, entonces eh, Warner quiere sacar pecho y decir, eh, aquí estamos nosotros HBO está bien ha hecho buenos trabajos pero últimamente está ahí mm, haciendo el tema de, de este del impulsismo y todo esto que está dejando por los suelos por ejemplo a Netflix otro caso en el que ahí sí que podemos meter a Xbox porque Xbox está interesado en comprar Netflix esto sí que es cierto porque le interesa? porque le interesa tener eh, también un catálogo de películas y de series buenas, que las tiene Netflix y le, y le interesa aparte que vengan con el servicio de Game Pass Ultimate es decir que tú tengas ahí un centro multimedia eh, de diversión completo donde tengas Música, películas, cine, videojuegos, todo, todo, de hecho, cuando ustedes os metéis en, en el game, en una Xbox, os salen las aplicaciones para que os las podáis descargar, por ejemplo, la de Netflix, ya se puede descargar Netflix, es así. Bajo la no hay ningún acuerdo entre netflix por ahora o no se ha comprado por ahora pero también se puede comprar hasta hasta que se cierre hbo sigue activo por tanto os podéis todavía meter eh, también tiene amazon prime tiene eh, el discovery plus también lo tiene el disney plus también lo tiene es decir no porque sean de Xbox sino porque simplemente vienen con añadidos como aplicaciones pero cuando Netflix pase a ser de Xbox y se vean con ese eh, con esa gran cantidad de películas y de series que con la que crear ya un entorno de diversión pues ahí vienen personas y dicen, oye, pues entonces a lo mejor se podrían unir a Warner que no digo que no haya eh, algún acuerdo con Warner y con Discovery para que eh, al menos sea accesible dentro de Xbox pero desde luego lo que sí que tenemos claro es que Netflix sí que se quiere dejar comprar y sobre todo se quiere dejar comprar por xbox que está muy interesada eh, noticia importante y es que microsoft y unity ya sabemos que unity es un programa de, para, que sirve para desarrollar videojuegos no es como el unreal eh, es bastante potente y ahora se va a fusionar con microsoft azure que recordemos eh, brevemente qué significa microsoft azure eh, para los que no tengamos no por tengamos qué tener idea de lo que es eh, vamos a ver una, una pequeña para otros usos de este término que hace azure ¿no? eh, aquí en wikipedia eh, pone anteriormente windows azure o azure servicio eh, servicio plataforma es un servicio de computación en la nube, creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de centros de datos. Proporciona software como el servicio SAS, eh, eh, plataforma como el servicio PaaS e infraestructura como el servicio IaaS. Estos son cosas de ya y es compatible con muchos lenguajes de programación, herramientas y marcos de programación diferentes incluidos softwares y sistemas de específicos de Microsoft y de terceros. Azure fue anunciado en octubre de 2008, en octubre que es cuando empieza siempre todo lo bueno, comenzó con el nombre de clave de Project Red Dot eh, y publicado el, único, el 1 de febrero en el del 2010 como Windows Azure. Antes de ser rebautizado como Microsoft Azure, el 25 de marzo de 2014, el 21 de agosto de 2020 se dio a conocer que habían firmado un convenio con la empresa Universal para producir contenido animado en todo el mundo mediante la técnica de cloud computing. Ojito, ¿eh? Con los de Universal. ¿eh? Estamos hablando de, de, de la Universal de cine. ¿eh? Mm, según las palabras de un directivo. Dice que hemos desbloqueado una nueva forma de hacer películas. En una forma como nunca antes se ha hecho. Bueno, Para, para concretar eh, es un servicio sobre todo de software increíble. Lo que tiene Microsoft desde hace muchos años. Este es un equipo totalmente eh, diferente al de Xbox, pero no por ello menos importante. Porque Unity crea videojuegos y Azure crea software. Me da la impresión de que Unity se quiere poner las pilas y crear un Real 5 bien tocho reivindicar su presencia en el mercado evidentemente porque un real es verdad que un real 5 le está sacando mucha ventaja a unity y unity no se quiere quedar atrás entonces blanco y en botella nos ponemos con azure y listos que vamos bueno otra cosa que me gustaría comentar antes de volver a mis vacaciones es sobre estas eh, supuestas compras que quiere hacer eh, o que queréis hacer ustedes, eh, ¿vale? Hay que poner las cosas en contexto. Una cosa es lo que es quiera Xbox de, la, de, de lo cual nadie sabe nada más que Phil Spencer y su equipo, a lo que nosotros podamos divagar o pensar y decir, oye, pero es que a Warner le va mal, seguro que lo compra, hombre. El, que le vaya mal a una empresa no significa necesariamente que la vaya, que se vaya a vender, eh, eh, Konami no se vendió a otra empresa mayor cuando estuvo mal y se recuperó, eso sí, ha perdido IPs y, y bueno, en fin, Todavía la IP de Siren Hill no la ha perdido, ¿eh? <risa> esa no la ha perdido. Bueno, entonces hay nombres que siempre se repiten: no están Square Enix, Ubisoft, Warner y las que yo considero que sí que van a ser compradas. Fijaos lo que digo eh, por Xbox, Konami. Y no precisamente por falta de, de, que, o sea, de, de independencia de Konami, pero hay dos grandes razones para que yo diga esto. La primera, los beneficios a largo plazo y a corto plazo que procura un servicio como el Game Pass y se está viendo y lo están viendo todas las desarrolladoras. Aparte del servicio que se les ofrece a todas las desarrolladoras, con la tecnología que ya cuenta Microsoft. Eso sería un gran añadido. Aparte de que Konami es una empresa japonesa. Y luego está Asobo. Que son los creadores de Fly Simulator. De los de Tales of Innocence. Y Tales of Reiki. Que va a salir dentro también dentro de poco. Bueno, Asobo hay que comprarlo. Eso sí o sí hay que comprarlo. Esto lo voy a apuntar aquí doble marcado y, y asterisco ¿eh? y el Konami mmm, le voy a poner una interrogación pero para que lo para que me lo vayáis pensando ustedes ¿eh? eh, meditarlo hablarlo con ellos en fly, eh, en fin Warner Warner no no creo que Warner eh, pero en el caso de que Warner quisiera ser adquirida por XBOX eh, evidentemente bienvenido sea sería la, la repanocha pero en términos eh, de ya de vamos a destruir eh, Sony habría que ir por Square Enix y Ubisoft Ubisoft está a puntito de caramelo y Square Enix eh, Square Enix es el más difícil ustedes, eh, fijaos Square Enix, eh, yo creo que es el más difícil, es una empresa japonesa también tanto Square como Enix, que se tuvieron que unir por culpa de la propia Sony deberían de recordarlo pero eh, tira, ¿no? tira el de que te está haciendo con los americanos, eh, no con los japoneses, pero es que ya también sonida eh, tiene de japonés ya poco, nada prácticamente, eh, por no tener no tienen ni videojuegos, aquí tanto que se reía, videojuegos ¿cuál? El que tenéis retenido durante años, el de Final Fantasy 7 remake. Eh, me da mucha pena pero bueno, es posible todo es posible en Xbox porque tienen el dinero eh, necesario ¿no? y aparte porque porque bueno Square Enix eh, podría hacer grandes cosas eh, y volver a hacer lo que era Y aportar mucho más en el mundo de los videojuegos dentro de Xbox que dentro de, de PlayStation y lo estamos viendo además ¿eh? lo estamos viendo como como no nos sirve nada más que para para aquí para que nos sirváis de vende consolas y perdona que os diga pero ya lo de vende consolas no se lo a nadie bueno amigos, hasta la próxima. Espero que sea con un mojito o un Maitai o un Bloody Mary. Bloody Mary, me encantaría. Y nos vemos hasta el próximo programa.